Hola, bienvenido a este video tutorial de la Biblioteca Central USAM. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web desde cualquier computadora, tablet o smartphone. En esta oportunidad preparé un video. Vamos a verlo. Recursos para evitar el plagio. Para evitar el plagio, utilizando Norma APA, podemos parafrasear, citar y listar referencias. Parafrasear es transmitir la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras. Al parafrasear a otro autor, se le debe dar el crédito indicando el apellido y el año de publicación. Entonces, ¿cómo parafrasear? Encontramos dos modos de parafrasear. Evocar al autor y luego a su idea, o evocar la idea y luego dar crédito al autor. Si el autor tiene dos o más libros el mismo año, debemos colocar el apellido del autor, el año, y una letra A, bien minúscula, al lado del año, indicando el primer libro, y luego B minúscula para el segundo, y así sucesivamente. Veamos ejemplos para que esto quede claro. Moreno, Merte y Rebolledo, 2011, aportan que el trabajo escrito Resultará de un proceso que conjugará conocimiento personal, acopio de información pertinente, seguridad personal y humildad y dedicación. Como vemos aquí, hemos primero mencionado a los autores dándoles el crédito. Entre paréntesis colocamos el año de la obra, citada, en este caso parafraseada. Y luego, con nuestras propias palabras, evocamos las ideas de los autores. Las normas de citado son manuales de estilo que indican los modos de referenciar y citar los distintos tipos de recursos, así como también indican el formato que deben tener los documentos escritos. Moreno, Merte y Rebolledo, 2011. En este caso, hemos evocado primero la idea de los autores y luego, entre paréntesis, les hemos dado el crédito correspondiente. Podemos ver que cuando se realiza la menciono a los autores en el texto, se utiliza la letra Y, a diferencia de cuando se los referencia en forma posterior. En este caso, se coloca entre paréntesis y se utiliza la I latina. Podemos ver que luego colocamos coma y el año de publicación. Cita. Citar es usar las palabras de un autor sin hacer ningún cambio al texto original. Al citar textualmente a otro autor, se le debe dar el crédito indicando el apellido, el año de publicación y la página. Entonces, ¿cómo citar? Si la cita tiene menos de 40 palabras, se puede incluir en el texto marcándose entre comillas. Veamos un ejemplo. El plagio constituye una acción en la que quien copia ilícitamente, se atribuye la paternidad de la obra. Sánchez 2006, página. Como vemos en este caso, hemos realizado una cita textual. Por lo tanto, colocamos comillas y luego de las comillas, en su interior colocamos la cita sin utilizar cursiva y seguidamente, entre paréntesis, se coloca el apellido del autor, el año del recurso consultado y el número de página del cual se extrajo la cita. Si la cita textual tiene más de 40 palabras, debe realizarse en un párrafo aparte, iniciando el margen izquierdo con una sangría de 2,5 centímetros y sin usar comillas. En este caso, APA recomienda bajar un punto el tamaño de la letra. El formato al citar. Si al realizar una cita se quiere enfatizar una palabra o frase, estas pueden colocarse en formato cursiva y se aclara que es un agregado personal. Así, por ejemplo, vemos que a esta cita textual agregamos palabras en itálica, es decir, en cursiva, y luego, al realizar la cita, aclaramos luego de la página que las cursivas son propias. No se puede eliminar una parte del texto citado sin señalarse el recorte. Este recorte debe indicarse siempre con puntos suspensivos entre corchetes. De este modo, en las citas que hemos estado analizando, veíamos que tanto en la parte anterior como posterior de la cita, encontrábamos corchetes y puntos suspensivos. Esto se debe a que la oración no estaba dada así, sino que realizamos un récord. Cualquier comentario que se agregue a la cita debe hacerse entre corchetes. Por ejemplo, el año pasado, la autora escribe en 1952, pude ver cómo los niños corrían en el parque. Y luego colocamos, como estuvimos viendo, autor, año y número de página de la cita. En este caso, como estamos haciendo un comentario para guiar al lector, este comentario se realiza entre corchetes. Si la cita posee una palabra mal escrita que no se condice con el modo narrativo o poco común, debe dejarse tal cual está y aclararse que así se encontraba en el texto original colocando la tecla SIC, así en latín. En cursiva y entre corchetes. Por ejemplo, se sostiene la tesis de conocimiento anterior a la fecha datada, dado que el conquistador expresa: Con el primer sol de noviembre llegamos a Buenos Aires, SIC, y luego realizamos la cita. Hemos escrito SIC, ya que Buenos está con B corta. Conocemos el error, sabemos que nos escribe así, pero al ser una cita textual no se puede modificar. Por eso se agrega el así para indicar que estaba tal cual en el documento consultado. Si el error en la cita es muy evidente, puede indicarse la corrección entre corchetes precedida de la abreviatura I.E. en cursiva. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna en 1699, I.E. 1969, fue un hito histórico, autor, año y página. Como vemos... Salta a la vista el error y por ello se corrige. En caso de realizar citas o referencias adicionales de un mismo recurso que posee más de un autor, se menciona solo al primero y seguidamente se coloca la expresión et al, lo que significa y otros en latín. Por ejemplo, las normas de citado son manuales de estilo que indican los modos de referenciar y citar los distintos tipos de recursos, así como también indican el formato que deben tener los documentos escritos. Moreno et al. 2011. Una referencia bibliográfica y la bibliografía son el conjunto de datos suficientes, precisos y ordenados que identifican una fuente. Su inclusión es obligatoria y consta de los siguientes elementos. Autor, fecha, título, subtítulo, lugar de publicación, nombre del editor, número de edición, paginación, serie y colección. Son parecidas, pero diferentes. La referencia bibliográfica es la lista de materiales citados ordenados alfabéticamente según el apellido de los autores con sangría francesa de 0,85 centímetros. En cambio, la bibliografía es la lista de todos los materiales utilizados para realizar el trabajo, tanto los explícitamente citados como los no citados. Acá vemos un ejemplo del formato que debe tener una cita, una bibliografía o una referencia bibliográfica. En este caso vemos que según el tipo de recurso a citar, es diferente el estilo o el modo en que se realiza la cita. Te invitamos a ver el siguiente video tutorial en donde te explicamos con ejemplos cómo se realiza la cita bibliográfica de distintos tipos de recursos.